Hola, me llamo Eric y el día de hoy te quiero hablar acerca de los créditos, ya que considero que es una parte importante de cualquier producción audiovisual, ya sea un cortometraje o una película. Pues con esta damos reconocimiento a todos los que hicieron parte del equipo y esto te lo enseñaré en el programa Premiere paso a paso y de la manera más sencilla posible. Disfrútalo mucho. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es poner las partes que componen nuestros créditos y esto es muy sencillo, para eso nos vamos aquí donde dice gráficos, estando dentro de gráficos le damos en donde dice gráficos esenciales y le damos a la pestaña que dice editar, estando allí le damos clic a nuestra hojita y le decimos que nos cree un texto como verás nos crea un texto, entonces lo acomodamos por ejemplo aquí y le damos a la herramienta de texto para borrar este texto de prueba lo borramos y nos vamos a nuestro documento Word en donde te aconsejo que copies los roles y los nombres de las personas que colaboraron en el proyecto le doy control E para seleccionar, control C para copiar nos devolvemos a nuestro Premiere y cuando nos aparezca este signito le damos control V para pegar lo acomodamos por ejemplo aquí deseleccionamos el texto y nos aparecerá una opción que dice desplazamiento le damos un clic y aquí hay otros dos cuadritos entonces también los mantenemos chuleados ¿para qué sirven estos dos cuadritos? para que finalicemos nuestra animación en negro y la iniciemos también en pantalla en negro bueno, lo siguiente que te voy a enseñar a poner es las productoras o logos de empresas que ah, colaboraron en el proyecto entonces nos vamos al final, por ejemplo aquí y le damos clic nuevamente en la hojita le decimos que nos inserte desde archivo seleccionamos nuestro primer logo, le damos en abrir nos vamos nuevamente abajo y manteniendo nuestro logo seleccionado lo que hacemos es escalarlo, por ejemplo, de este tamaño. Y lo empezamos a acomodar de esta manera. Bueno, como ves, puse dos logos de prueba para que veas cómo pueden quedar en los créditos. Pero espera, no te vayas. La segunda parte que te va a enseñar es la composición para que nuestros créditos queden mucho más elegantes y refinados entonces para eso nos vamos arriba al principio de nuestro texto por ejemplo aquí seleccionamos nuestro texto y lo primero que vamos a hacer es centrarlo el texto entonces para eso nos vamos a texto y le damos que nos lo alinee en el centro cambiamos la tipografía en este caso yo elegiré la roboto y seleccionamos cualquiera por ejemplo light entonces lo siguiente que vamos a hacer es centrarlo en la pantalla entonces le damos clic aquí y aquí, de esta manera los centramos bueno, lo siguiente que vamos a hacer es unas jerarquías tipográficas esto es muy fácil, entonces lo que hacemos es darle a la herramienta de texto y en los que sean los roles le damos un mayor peso a la tipografía por ejemplo un volt de esta manera bueno, como verás ya pusimos peso tipográfico a todo el texto y lo siguiente que vamos a hacer es reacomodar nuestros logos que esto es muy sencillo entonces seleccionamos ambos logos manteniendo presionado shift y lo que hacemos es empezar a moverlos con la herramienta de selección de esta manera entonces empezamos a mover de a poquitos y los acomodamos por ejemplo aquí lo siguiente que vamos a hacer es que estos dos queden mejor acomodados entonces para eso los alineamos al centro de manera vertical con cambio pequeño pero créeme que se va a notar lo siguiente que vamos a hacer es correrlo un poquito hacia este lado y este un poquito hacia el otro lado para que la composición se vea equilibrada bueno lo último que te va a enseñar es la animación entonces para esto es muy sencillo Realmente ya la hicimos, pero lo único que nos falta cuadrar es el tiempo, entonces para eso estiramos esta composición en la línea del tiempo, por ejemplo yo quiero que dure 10 segundos, entonces le doy acá 10 segundos y lo que voy a hacer es estirarla hasta que me dure 10 segundos. Como verás así quedaron nuestros créditos, aquí en pantalla te estaré dejando una muestra de cómo quedaron. Gracias por ver este video. Aquí arriba te estaré dejando otro video que te puede interesar bastante. Gracias por ver el video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a ver el canal y más contenido que está relacionado con todo lo audiovisual. Gracias por ver el video.